Los conceptos que encontrará en este módulo le permitirá identificar las herramientas necesarias para el diseño de circuitos básicos y la observación mediante el uso de equipos especiales de las diferentes formas de señales que representan los fenómenos físicos y que corresponden con la realidad de situaciones que se pueden presentar en su entorno profesional y que facilitarán la resolución de problemas con base en el análisis lógico. El módulo está compuesto por dos unidades didácticas. En la primera se trata de comprender el comportamiento y funcionamiento de los dispositivos o elementos electrónicos básicos, el uso de las fuentes de voltaje y otros componentes fundamentales de un circuito electrónico básico. La segunda unidad trata de convertir y medir variables eléctricas de los circuitos electrónicos utilizando equipos de medición, se hará una exposición sobre la utilización segura de los diferentes equipos de medición, lo cual acercará al estudiante con el propósito de las prácticas.